Uso mi pelo natural porque me enorgullece, me hace muy feliz, me representa. Y aunque en Argentina me hayan dicho siempre que mi pelo parece una peluca y que es un quilombo y que es rarísimo en el lenguaje que hay acá, la verdad no sería la mujer que soy hoy si no lo hubiera aceptado y reconocido de la manera que hoy lo acepto y lo amo.